Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en este su programa de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, llevándole análisis, comentarios, entrevistas. Y a propósito de entrevista decía, cuando nos fuimos a la pausa, que teníamos una entrevista, una interesantísima entrevista ampliada, porque aquí está la plana mayor del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, aquí en la provincia. Nos acompaña desde... El, la derecha, ¿no? allá al fondo, comenzando con el diputado Franklin Romero. Está Siquio NG de la Rosa, candidato a la Alcaldía de San Francisco de Macorís y el presidente de la organización, don Olmedo Cava Romano. Buenos días, saludos para ustedes, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos, buenos días. días. A ustedes y a la por... teleaudiencia. Primero tengo Párate, Frank Vamos, vamos Para mí desde la antigua Esa es esta buena Vamos eh, también, también, también. Esto, no, no, no. esto está bueno. Yo creo que eh. contestado. Pues yo tenía la Para pregunta. las fuentes, para las fuentes que están Ahí está. Voy ahí, ya, ya. Porque precisamente siquio sí, yo tuvo la astucia. Es la experiencia. Mucha. De, de arrancarme una pregunta en principio. Sí. Que siempre arranco. Me le, llevo a, me le voy adelante a, a Amado. Él lo ha amado. Sí, que, que, significa que, la, que, se abra? que se ha planteado una división Gracias. en la base esencial en la provincia de Duarte del PRM cuando se está en campaña. Y nos resultaba un poco cuesta arriba pensarlo cuando hay un mismo objetivo. Y ustedes lo han hecho hoy demostrándole a Yardland, pero quiero, <risa> pero, pero, ¿pero a mí pero escuchar, ¿Qué era? ¿cuál era, ¿Cuál era? No, a Nosotros en el programa eh, para que te, me incluya. ¿Cuál era el comentario? No, no, años? no, pues entonces déjeme hacer la pregunta directa. Eh, se había comentado de que existía o que existe una división a lo interno del PRM, básicamente eh, con en el caso suyo y en el caso de el candidato también alcalde. Eh, Nicolás, Hidalgo y, Nicolás a, y a, Hidalgo y otros dirigentes, no, no, eh, Hidalgo, candidato a, a diputado, eh, a diputado sí, a diputado eh, y otros eh, dirigentes de, dentro del PRM que había cierta división eh, con relación a, a, a la posición a, a la candidatura alcalde del señor Siquiñen. No, no, en ningún ¿Qué momento. Que en ningún momento, al contrario, nosotros tanto el diputado el Medo Cava, como yo somos responsables de haber traído a Siquio de nuevo al PRM. Y bajo esa responsabilidad no puede haber una desunión, al contrario, más unidos estamos. Otra, Ahora hay más PRM unido que nunca. Otra de las cosas, Franklin, que se ha planteado es que te ven en las actividades... Vamos a decir, cuando estuve en Leónel con la Fuerza del Pueblo, más en las actividades sí. del PRM, como que un poco alejado, si se quiere. No, al contrario también. Me seguirán viendo, no solamente con Leonel me seguirán viendo también con el Partido Reformista, me seguirán viendo con Dominicano por el Cambio, okay. con el PUN. Con la Fuerza Nacional. Con la Fuerza Nacional. O sea, porque hay un acuerdo a nivel uh -huh. congresual, a nivel senatorial, donde eh, el la coalición, Juntos Podemos, el PRM y la Fuerza del Pueblo, tenemos un acuerdo firmado entre Luis, Leónel Fernández, el Partido Reformista y demás para llevar senadores del PRM, senadores de la Fuerza del Pueblo, senadores del Partido Reformista y otros. Entonces, yo soy el candidato a senador de esos 13 partidos. Por lo tanto, habrá mucho... Sí. que me van me seguirán viendo con todos esos partidos y ahora cuando vino el presidente Leonel Fernández, el expresidente, pues tenía que estar ahí porque estaba proclamando a sus candidatos en la provincia de Duarte. Pero se había dicho de que usted eh, quería... Que aquí en San Francisco de Macorís se apoyara un candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es cierto? Incluso. Porque eso era parte del acuerdo que estábamos, que estábamos haciendo. Incluso nosotros tenemos alianza municipal en otros municipios. De, está corroborando y lo decretos. que habíamos dicho, de que usted realmente quería que fuera un candidato, eh, que se apoyara un candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo Bueno, de San Francisco. En, en el momento en que estábamos buscando una opción, no teníamos sitio con nosotros. Okay. Y el acuerdo congresual no condiciona lo municipal. Eso era un acuerdo ya por ética. Tenemos Correcto. tres figuras fuertes del PRM acá. Tenemos al presidente de, del partido a nivel provincial, tenemos al candidato a la alcaldía y tenemos a Franklin Romero, diputado. Me gustaría eh, saber, eh, candidato, a eh, candidato a senador, ¿qué están eh, haciendo el PRM? ¿Cuáles son los trabajos? ¿Cómo se visualizan ustedes con la candidata eh, que tiene el partido de gobierno, eh, conocemos el caso de que es una mujer muy trabajadora que ha estado en diferentes posiciones Que la gente la conoce, bueno, en fin, las cualidades que ella pueda tener como candidata Y el tema de estar en el gobierno, que eso es un, bueno, pues le ayuda muchísimo en el aspecto económico ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo visualizan eh, la candidatura de Siquio? ¿Y alguna de las debilidades que entendemos que podría tener el candidato que no vamos a, a reforzar ahora, que ustedes deben de conocerla, porque hay que conocer nuestras fortalezas y debilidades? En ese sentido, escuchar. Bueno, eh, realmente nosotros eh, tenemos el privilegio, el pueblo de San Francisco, el honor de tener el candidato, realmente un candidato pueblo, un candidato sí. eh, realmente conocido ampliamente por San Francisco de Macorís. Yo creo que Siquio no necesita carta de presentación. Así que es un hombre eh, conocido por todos, una trayectoria realmente transparente, de manejo político, de mucho respeto aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia, en el país, y le ha tenido posiciones nacionales, fue un funcionario a nivel nacional. Y yo creo que eh, hablar de debilidades, yo no quisiera... Eh, porque debilidades tienen eh, realmente los no, candidatos es del gobierno. No, los candidatos del gobierno. Porque un candidato del gobierno... Después de 20 años, venir aquí a prometer cosas que realmente todos entendíamos y la mayoría del pueblo y todo el pueblo de San Francisco de Macorí, entiende que debieron hacerse y venir ahora, eso realmente, eso es plantear algo por plantear algo porque algo tienen que plantear. Se le cae el discurso, pero, pero, dice Totalmente, tú. totalmente, porque imagínate tú, eh, venir aquí y prometer, por ejemplo, que la Plaza de la Cultura, es eh, una obra prometida en, en toda la campaña de, de, del PLD, eh, la Cañada Grande, el mismo hospital que nosotros, eh, tanto Franklin, y nosotros lo impulsamos en el Congreso Nacional, un reclamo, incluso eso fue realmente el hospital, eso fue un boom, parte de, de una estrategia cuando estaban planteando la reelección. Fíjense que de una vez se cayó la reelección, se paró la obra y lo que están dando es alguna, eh, algunas actividades mínimas, una obra que realmente va, que va a ser terminada en, en el próximo gobierno. Eh, que va a encabezar el compañero Luis Abinader. De, de manera Mira, que eh, para nosotros y para el pueblo de San Francisco de Macorís, eh, no podía haber otro mejor candidato que Siquió NG de la Rosa. Mira, una cosa, eh, partiendo de que tenemos apenas días a las elecciones de febrero, y Siquió respecto al candidato más cercano que cómo está hoy sus números porque ustedes manejan encuestas y quisiéramos saber para luego hacerle otra pregunta bueno yo esa parte yo te la voy a contestar para que siquio mira siquio está en primer lugar en primer lugar en y apenas, no solamente en apenas un mes en, en, el Jaya acaba de publicar una encuesta que hizo no recuerdo qué método pero sí hay una muestra considerable de 1.270 personas y da, y da a, a Milady con un 37 y a Siquio con un 20 y pico hay que ver, hay estamos que hablando hay que ver, de hay 7 u 8 fecha, puntos no, por, a, a, a, hay que ver además está publicado en el Haya digital Pero si es, si es el Haya, tiene que ser ya de una más o menos 2 o 3 semanas Pero que esa no es la no, de no hay el Jaya ah, no digital. digital las encuestas sí. que ustedes manejan ¿qué dicen o sea, las encuestas dicen que Siquio está encima con 12, más 12 de 12 puntos, puntos por encima de, de la candidata del PLD y es algo incluso, nosotros tenemos informaciones de, del sector de comercio empresarial de San Francisco Macorís que ha mandado hacer encuestas eh, por, por, por, por iniciativa propia y en esas encuestas Siquio también aparece con ese posicionamiento. Pero lo grande de eso, es, señores, Siquio, nuestro partido apenas, eh, tenemos 10 días que hemos salido a, a, a, a tener contacto directo con, con los ciudadanos en los diferentes barrios. Eh, urbanizaciones y sectores, San Francisco de Macorís. Y la verdad es que la algarabía, el entusiasmo, eso es evidente, señor, eso es evidente. Mira, aquí mismo en los diferentes programas, de, de han hecho sondeos, eh, no quiero. diferentes programas de aquí en sí. todos y que lo ha ganado en todo, en todo, en todos. Muy bien. Y, y, y cuando uno sale, lo, lo evidencia Sí, Sikyo, ¿cómo, ¿cómo siente usted <coughs> las gentes cuando va a esos trabajos políticos, a esos encuentros, a esos mano a mano en las calles? Vamos a hablar de la percepción de la gente. Este, donde quiera que yo me mueva, este, la gente se manifiesta satisfecha de que yo voy a ser el próximo alcalde de San Francisco de Macorís. Ahora, yo soy un hombre probado. Yo sé a lo que voy a ese ayuntamiento porque yo, la historia está escrita. No hay un solo cargo, yo lo detallo, que yo no haya... Eh, puesto el presente y el futuro a favor de los ciudadanos y de la juventud yo te voy a poner un ejemplo de cosas que están ahí cuando yo fui gobernador de esta provincia yo tuve la idea de pedirle al extinto presidente don Antonio Guzmán que le donara esos terrenos de agricultura a la universidad autónoma de Santo Domingo pensando en la juventud pensando en los estudiantes y me toca a mí siendo ministro de la presidencia impulsar junto con Hernández Salazar que construyeran esa extensión de la universidad autónoma sí, de sí, Santo Domingo si Dominio. gana la sindicatura tiene que completar la obra porque claro. a la UAR le falta más terreno ¿De es bueno de, de a, eso a de, de eso yo te voy a hablar porque estos tres ciudadanos que estamos acá, que tenemos una responsabilidad con nuestra provincia y que somos amigos íntimos del candidato presidencial, quien va a ser el próximo presidente de la república, según las encuestas que nadie la cuestiona. Nosotros, lo que es la avenida de circunvalación, que tiene que ver mucho con el desarrollo de San Francisco de Macorís, la vamos a impulsar de inmediato. Igualmente que... Eh, las aguas negras que... No, no, no, no. La planta de tratamiento que se venció hace ah, más de 20 años ah, y ningún gobierno, eh, eh, eh, fundamentalmente este que tiene 20 años, no ha hecho nada por eso, que contamine el medio ambiente. Entonces... Eh, esa zona franca cerrada, que no hayan tenido eh, contacto para traer inversionistas. Señores, aquí hay un instituto del agua, de agua potable, sí. creado por ley que no sí, ha arrancado nunca. No arranca. El Cora Duarte. Y, y no le voy a hablar de la Plaza de la Cultura, porque a mí me da vergüenza, como Franco Macorizano, porque un pueblo que no tenga eh, cultura, tradición de, de cultura, eh, esté cerrada esa escuela de Bellas artes. Yo sí. anuncio aquí en este programa. Atención. Yo anuncio, anuncio este importante. Program, que cuando yo gane el mes que viene, porque yo estoy manejando encuestas, yo sé lo que estoy diciendo. Si el gobierno no, ha, no le ha dado salida de aperturar la escuela de Bellas Artes, yo voy a crear una escuela de Bellas Artes respaldada por el ayuntamiento. Ahí está. Muy bien. Aperturaremos junto con eso que va todo ligado la escuela de música que ha desaparecido. Está más o menos Ahora, el este, yo le voy a hablar de esta unidad, que ustedes... Sí. A, lo a que propósito pasa, de, eso, da, de eso. Permíteme, eh, okay. Okay. Mira. permíteme, Perfect. es que estas elecciones son muy especiales porque la tradición de diciembre, Nochebuena 31 y Reyes, eso borra todo tipo de actividad, incluyendo la política, entonces es ahora cuando los candidatos y los partidos han entrado en acción. Entonces, como yo hablaba, porque cuando yo hablo de juventud, eh, yo he estado en todos los movimientos, ustedes saben quién fue que dirigió los primeros juegos duartianos. De aquí, de San Francisco de macorís Siquio NG, cuando era el primer presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte. Sí, Eso está escrito en la historia. Claro. Ahora, cacao talero, arrocero y finalmente, gigante del Cibao. La figura de Siquio estaba ahí, con principalía. De manera tal que fui el primer presidente de los gigantes del Cibao. Eso es un hombre que puede hablar Sikyo? de deporte <risa> y que <invir> <risa> invertimos dinero. Ah para traerle ese activo sí. que posee San Francisco de Macorís, hoy muy bien respaldado y dirigido por la familia Risset, Ese grupo de empresarios que junto conmigo fundamos y tra, tra, le trajimos a San Francisco de Macorís, ese privilegio. Cuenta cuánta, cuántas ciudades tienen un equipo de béisbol profesional. Sí. Entonces, permíteme, yo he estado escribiendo historia porque... La alcaldía que yo realicé en el 98-2001, hay una historia escrita ahí. Yo soy un hombre que me abato eh, al tiempo. Cuando yo llegué a la alcaldía, ¿cuál era el problema que había en San Francisco Macorís? Un vertedero que estaba contaminando y enfermando niños y adultos, creando muertes. ¿Y qué hizo Psiquió? Que no lo tenía en programa de gobierno que con los dos centavos que llegaban a ese tiempo, trasladé ese vertedero de ahí, me lo llevé lejos, y compré los terrenos también, que es el vertedero actual, que hay que buscar una solución. No ese Escúchame. Sí, pero es que eso trae su, su, su liderazgo político... Y su trayectoria como... no la, El ha accionar político mío. Sí, no, no. siempre ha adaptado a la actualidad. Claro, es que, eso, es que eso no ha, no ha estado nunca eh, cuestionado. Nosotros sabemos, eh, eh, en la clase de político que es usted, y nosotros eh, eh, también <coughs> hemos dicho aquí que usted es un hombre de pueblo. Lo <coughs> no sabe que lo hemos dicho aquí en, en, ah, en la tribuna. Confieso, a lo que, nos, a lo que nosotros nos hemos referido, básicamente, recuérdese que usted fue eh, eh, alto dirigente del PRD. Luego pasó al PRM, luego se fue al PRD y al volver al PRM... Tú habías visto la historia, un ministro de la presidencia que tuviera, durmiera... Todas las noches en San Francisco de Magorí. Claro, sí, Eso es el amor que yo le no, tengo a este pero, No, pero no tengo cuestionamientos. Lugar. Eso lo sabemos, que sí. usted es un hombre íntegro y un gran líder, y un hombre honesto, porque pasó por, por, por, eh, siendo funcionario público sin ningún tipo de mancha, ni ninguna acusación de corrupción. Ahora bien, con relación a la parte electoral, eh, el usted haberse ido al PRD y luego eh, eh, regresado al PRM, ¿no ha causado eh, fricciones dentro de ese partido? Ningún tipo de fricción, porque... El 100% de los militantes del PRM querían mi regreso. Y ellos saben Así mismo eh, los errores eh, que se cometen entre dirigentes. Ellos conocen lo que hubo y entendían que yo había tenido razón de haberme disgustado en un momento. Y ¿Qué? los humanos podemos cometer errores momentáneos que reparamos. Cuando usted mete la pata y la saca pronto. Ah, bueno. Así claro, dice fotón. Ah, bueno. Dame decítele lo más importante. Hay algo que quiero preguntar. Dame decirte lo más importante. Que no vino, quiero no no, irme. Vino preparado para ti. Oigan, para ti. ¿Cómo es que dicen ahora? <risa> Estoy para ti. la lo más importante ¿Qué? que yo, con, que yo la pan te pan aquí, para con la pan para aprender. Con la pan para aprender. Ahí está. Yo quiero decirte lo más importante. Eh que yo, yo quiero hablar de programa de gobierno y de propuestas, bien, porque no hay candidato que no tenga propuesta Como yo te dije que aquella vez el vertedero era lo que estaba enfermando a los franco-macorizanos. Yo, en el presupuesto participativo, va a ser otro, otra alcaldía, porque yo lo hice cuando fui alcalde en el 98%, que estará en conversación permanente con la sociedad civil, desde junta de vecinos hasta iglesia, desde profesionales hasta todo tipo de organizaciones que tengan que ver con el desarrollo, comerciantes. Sí. Y para discutir, porque ahora eh, la mayoría del dinero que aquí ingrese debe estar destinada a los barrios de San Francisco de Macorís Y discutir con la junta de vecinos de esos barrios, la prioridad de sus obras. Pero hay un tema, te hablo de la obra primero, que hay que discutirla. Porque hay dos temas que yo, voy a, yo me lo voy a coger para mí, porque me apasionan los dos temas. ¿Cuáles son? Yo, primero, voy a involucrar al ayuntamiento en la seguridad ciudadana. Los pueblos tienen derecho a vivir con tranquilidad y en paz, y transitar libremente. Entonces, un ayuntamiento con lo que no está garantizando el gobierno actual, la seguridad ciudadana, tiene que involucrarse en eso. Tú me dirías, pero los ayuntamientos no están para eso. Sí, están para eso. Porque si usted es un líder político local, yo soy un hombre que me hoja con la participación de todos, porque creo en el trabajo en equipo. Entonces, si aquí hubiera voluntad, usted llama a los comerciantes, usted llama al jefe de la policía, al jefe del ejército, al jefe de agricultura, al jefe de medio ambiente, al gobernador, la alcaldía y, y la iglesia. Los diputados. Los diputados, senadores. Usted entiende que no por, hay voluntad. ahora. Forman una junta de hacer un programa tanto educativo como operativo para enfrentar ese mal de la delincuencia no fue mi y el otro la, la pasión, vamos a hablar de la pasión el arte, la cultura y el deporte siempre me han gustado, ustedes conocen claro. que hasta músico yo fui sí. porque yo tocaba piano y yo tocaba violín y yo sé de lo que estoy hablando y de deporte no hay, no, no y, hay que hablar. Porque y usted siempre conoce? ha respaldado todas las actividades eh, bueno, culturales y deportivas, eso lo sabemos. Entonces, el deporte aquí, el arte, va, va, va a florecer. Porque yo todo eso lo veo como una inversión. Claro. El deporte para sacar bolitas profesionales, sí. este, peloteros profesionales, el arte. Pero yo le pongo de ejemplo. tú sabes colgó Billo Frometa como músico, aquí. un internacional. Vivió sus primeros 15 años. Se fue siendo músico de San Francisco de Macorís. Billo Frometa. Félix de Rosario, eh, Adajiza Pantaleón, este, eh, ¿cómo llama la, la otra cantante? El chino eh, Joan. Eh, el chino No, no, no. Eh, Jacqueline Steve. Eh, claro. eh, entonces aquí, apoyando el arte y la cultura, va, vamos a, a sacar nuevas, nuevos talentos mira, así de esa envergadura. Ah, y así. en eso que yo me voy a enfocar, mira, sí. si yo fuera en este momento el alcalde. Entonces, le voy a tirar una idea al aire. vamos a ver. Yo uh, le propondría en lo que el gobierno construye la Plaza de la Cultura, yo trataría de alquilar y proteger el Club Esperanza y ¿Sí? decirle, te lo vamos a mantener, te vamos a pagar los empleados y podemos usar provisionalmente como Plaza de la Cultura el local del Club Esperanza. Buena idea. Sí, es Buena idea. idea. Sí, ¿Qué, qué idea. Yo y la la idea te voy idea. a hablar sí. como un ejemplo. Sí. Una vez fui yo a Vista del Valle y no había agua. Y le correspondía a Inapa sí. en el gobierno sí. y yo era alcalde. Y yo, pero esta gente necesita agua. ¿Qué yo hice? Mandé a cavar un pozo y el agua estaba a 5 metros. Cuando yo vi el agua a 5 metros. Construí ocho pozos tubulares y le di agua a Víctor Valle completo. Entonces yo hablo con hechos. Ahí está. Que sí. está la historia escrita. Ahora, que diga un ciudadano de Víctor Valle si eso es verdad o es mentira. Siguió, sí, el tiempo bueno, se nos termina. Se nos una última preguntita, una última preguntita y nos responde breve. Eh, la alcaldía actual se entiende que se ha enfocado mucho en la zona céntrica de la ciudad y que de alguna forma eh, ha dejado olvidado la zona norte, los barrios más desposeídos, ah, sí. las aceras, así mismo, dice el menor. Eh, ¿Cuál es su visión? que usted piensa? Esa gente de esa zona que Qué necesita sus asfaltados, los bacheos. ¿qué, ¿Dónde la tiene usted visualizada en su proyecto de no, gobierno, no, gobierno local? Yo te acabé de decir que iba a ser grandes inversiones en los barrios. Sin okay. descuidar el centro. Okay. Porque no un ayuntamiento es limpieza recogida de basura como cosas básicas. Okay. Ahora, Ahora es una cuestión. Escuchar la es una, es una cuestión de equilibrio. Exacto. Y yo te abro como te estoy hablando porque yo sé lo que voy a ir a hacer. No me han dejado. Bueno, estos muchachos se, me, ¿qué, qué, han dejado se nos acabó pregunta. el tiempo, ¿Qué, mi qué, querido eh, hermano. Eh, dejado, precisamente, me ya ya si lo yo, tendremos eh, otra, en otra ocasión. Por favor, lo vamos eh, a Solamente lo voy a dejar en el aire. Está bien, está bien. Dale, dale, dale. Me hubiese gustado escuchar de Siquio, sabiendo que este presupuesto nacional, los ayuntamientos van a recibir mucho menos que lo que recibió el año pasado, como si fuera un plan dirigido, porque saben que van a perder en la mayoría de los ayuntamientos. Y la otra es que es un presupuesto que por primera vez está elaborado por un alcalde saliente y lo va a iniciar prácticamente porque es en febrero que empieza a tener la ejecución presupuestaria un alcalde nuevo sí, mire, primero conmigo. que me eh, para darle de contestar eh, faltar no es eh, digo ayuntamiento tiene con qué no, afaltar los bacheos los bacheos sí. el presupuesto yo tengo que llegar para ver cómo adaptamos ese presupuesto al curso del año al terminar bueno, señores, muchísimas gano, escucharon eh. Siquio en de la Rosa. Sí. No es los americanos sí. dicen sí. The Practice Make the Master. La práctica sí, es el maestro. Ahí. Sí, claro. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, al diputado Franklin Romero, a Siquio, a Olmedo Cava Romano por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Escucharon ustedes. Eh, los planteamientos de este candidato del Partido Revolucionario Moderno a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Así esperamos que otros candidatos vengan a planteando cosas parecidas. Así es, señores, nosotros volvemos en breve, no se vayan, vamos a una pausa. Gracias, Siquio, gracias a ustedes. Sí, gracias. Muy bien, muy bien.